Y tiene pasas de uva con uh, lo único que leche para mezclar coña. Si le hacen la propaganda. Sí. Y aceite. Aceite. Aceite y López. Aceite y todos los materiales de primera calidad. Aceite y, y, y miel, miel. miel, primer precio. Ah, bien. Bueno, después cuando sea densa más le pondré un poco más de leche. Vamos a tomar este tecito